vamos a pasar entonces a trabajar con lo que es eh, la información de datos ¿no? entonces lo primero que quiero hacer es no como les dije con base de datos voy a utilizar archivos eh, json voy a crear entonces dentro de, de la carpeta pública una carpeta data y en esta carpeta data lo que voy a hacer es copiar archivos que ya tengo que me van a permitir este que tienen información de los departamentos, las provincias y los distritos A ver, vamos a copiar y como ven ya están acá ¿no? por decir los departamentos, este es un arreglo con objetos que tienen elementos clave y valor donde la, la clave es código de departamento y la descripción del departamento, los valores son el 01 y la descripción de los departamentos entonces, este archivo es lo primero que vamos a hacer en, en la lectura. Para eso, ¿qué necesito? Entonces, necesito un servicio de Angular, ¿no? Que es el HTTP. Con esto vamos a hacer llamadas eh, AJAX, por decir, GET. Y le voy a decir que en la carpeta data hay un archivo que se llama dpto.json contienen todos los departamentos que ya lo vimos y que una vez que lo leas si tú tienes éxito en la lectura que en una variable data lo almacenes todo el contenido ¿no? por decir si yo quiero crear acá por decir este es mensaje sabemos que ya lo tenemos esa variable data por decir si ejecuto ven ya tengo todo el arreglo todo el contenido del archivo está acá entonces lo que necesitamos acá en este caso es eh, llenarlo leerlo ese, ese contenido y llenarlo dentro del index.html para eso vamos a ver a lo que ya utilizamos la vez anterior eh, necesito eh, ponerle un nombre a, al select de los departamentos vamos a ponerle de una vez nombre a todos model dpto eh, el otro modelo se va a llamar eh, prop para no cambiar de lo que hicimos la vez anterior el video anterior y este se va a llamar this vamos a utilizar a ver para llenar este, lo que son los selects el ng option que ya le hemos trabajado en el video anterior y vamos a utilizar en esta vez también lo que es el repeat ¿no? que nos, nos permite hacer repetición de código eh, ustedes vean cuál les sirve más ¿no? entonces lo que vamos a seguir como siguiente paso entonces es indicarle que utilice el entry option option para lo cual vamos a utilizar la sentencia con la cual se llenan los los select ¿no? entonces Vamos a utilizar un for que nos almacene en una variable de todos los departamentos que lee. De la, de, la, de la variable departamentos. Este departamentos todavía no está. Vamos a agregarlo acá. Y en vez de decirle que sea mensaje, que, vamos a decir que sea en departamentos. Entonces acá ya tengo el data almacenado en departamentos. Esto pasa al index. Está acá. Lo lee uno por uno. Y la forma de llenarlo el value y el, op y el texto del select es utilizando estas sentencias del, de la variable del objeto de el código de departamento va para el value y el, la descripción del departamento está en esta forma esto está dentro de la de la de la literatura de la documentación de angular revíselo hay formas de recorrer objetos, arreglos, así que ustedes vean cuáles les sirven de acuerdo a su, a su necesidad. ¿no? Entonces vamos a probar. Y como vemos ya están cargados lo que son los departamentos desde un archivo. Eh, vamos a inicializar entonces el, el primer departamento como sabíamos no vamos no, no a inicializar ese es un problema entonces le voy a decir que el CL que se llama departamento su primer valor va a ser del arreglo data del objeto data el código de departamento ¿No? vamos a limpiar esto vamos a ir probando por decir acá departamento que es lo que contiene vamos a poner acá los las provincias para que más que todo vaya, vayan viendo ustedes qué es lo que va apareciendo ¿no? porque esto lo hace tan interno angular que no, no nos damos ni cuenta entonces vamos a ir viendo visualizando esta información entonces distritos distrito y vamos a cargar entonces como vemos departamento tiene ya el valor 01 o sea, este contenido que es lo que nos interesa, el value de departamento, tiene 0,1. ¿No? Entonces, esta variable de PTO, que es el valor 0,1, es la que nos va a permitir hacer la siguiente parte de nuestro proyecto.